Hola, soy Sebastián Zulueta de América Solidaria Internacional, una organización que está trabajando en todo el continente americano para superar la pobreza infantil. Y lo que hacemos básicamente es impulsar una red de voluntariado continental que trabaja junto con las comunidades para lograrlo. Hoy día en este foro sobre la primera generación que va a lograr superar la pobreza y hacerse cargo también del cambio climático, hemos aprendido muchas cosas. Estamos felices porque estamos aprendiendo en cómo poder impulsar la alianza entre el sector privado, entre el sector público, con la sociedad civil para hacer posible el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno, feliz, muy agradecido con Suecia. Eh, muy agradecido con la embajada y muy agradecido con todas las personas que he conocido y que se transforman en modelos a seguir y también contarle a nuestros eh, amigos del continente americano de lo que están haciendo ellos y cómo podemos también replicarlo.